Así que usted entonces se ha jubilado y viene a por el rescate del plan de pensiones. Eh, eh, sí, sí, sí. Eh, me toca descansar. Eh, son muchos años trabajando y, y merezco un poco de paz. Y, y a mi edad, ya sabe que... Sí, sí, sí, sí, ya sé, ya sé, ya sé. Pues no sé si le alcanzará para tener mucha o poca paz, pero veamos. Yo le quito aquí, le pongo allá, le quitamos el 50% y le quedan 370 euros mensuales. Una mensualidad muy razonable, como decimos nosotros ahora. Pero, ¿Pero qué está diciendo? Tantos años pagando un plan de pensiones para una cantidad tan ridícula, eso no fue lo acordado. En el contrato que yo firmé ponía... Ya, pero da igual lo que usted firmara. Además, a su edad debería saberlo, ¿no? <risa> Las cosas cambian. Pero, pero esto es inadmisible. Quiero la cuota que yo pagué. Toda mi vida, todas mis ilusiones se esfuman. Bueno, ¿qué? ¿Qué les ha parecido? No entendemos nada. Este no es el piso que firmamos en las escrituras. El piso que compré tenía 135 metros cuadrados y este no llega ni a los 20 metros. Ya, pero este piso es muy acogedor. Tiene las dimensiones razonables. Nuestro piso tenía tres habitaciones, no una. Ya, pero no se quejen, que podría ser peor. Mire, aquí tengo una revista para que saquen ideas y aprovechen el espacio al máximo. Aquella zona es la más luminosa. Podrían poner allí la habitación. ¿Quién ha dicho que las escrituras sean intocables sin el visto bueno del propietario? ¡Tacha! El vehículo familiar que acaban de comprar. Pero debe haber un error. Yo el otro día en el concesionario compré un mono bueno volumen. Sí. Y en el contrato figura monovolumen. Pero esto es lo que hay. Olvídense del contrato. Están para incumplirlos. A usted le conviene este vehículo ecológico, no contamina. ¿Tiene el tamaño razonable, a mi juicio? <risa> esto es una broma, ¿no? ¿Que nos olvidemos del contrato? No sea negativa. Es un descapotable. Sienta la brisa en su cara, puede aparcarlo en cualquier lugar. Si te parece que esto no puede pasar, te equivocas. Ha pasado. Los pequeños productores fotovoltaicos firmaron un contrato con el Estado avalado por el BOE. Desgraciadamente, el Estado no cumplió su parte y cambió la ley retirándoles hasta el 50% de lo que les habían prometido. El resultado, 62.000 familias arruinadas.